La tempura, el pollo empanado... El frito siempre está más rico. Sí, por fuera, tri sí, triscante. A, a mí me encanta comer comida frita, pero... Con moderación. No hay que abusar, ya saben, aunque un estudio del CESIC desmonta el mito de que sumergir a 190 grados, dejar que se dore y que quede crujiente al morder... Y eso con cerveza, pues ya ni te cuento. ¿eh? No tenga beneficios. Cuando freímos, el aceite no pierde sus cualidades, especialmente el de orujo, es decir, el de la segunda prensada de la aceituna. Porque este aceite, aunque se caliente durante 20 horas a 175 grados, mantiene sus componentes nutricionales. Y estos... También se incorporan al alimento cuando se fríen en ese baño. Porque el aceite recubre la superficie del alimento. Estos componentes pueden tener efectos antiinflamatorios siempre que lo hagamos bien. El secreto de la buena fritura, como hemos visto, es un buen producto, una buena harina de trigo especial para fritura. Quitamos el excedente de harina y ahí va a la fritura. Y sacarlo al punto. Freír es un arte típico de nuestra dieta. Bajamos siempre el aceite.